Amigos de Jardinería Limpia, en el día de hoy les voy a mostrar cómo se controla la hormiga arriera utilizando esta tela que se llama guata, sin necesidad de utilizar químicos ni venenos para, para matarlas. Entonces, ¿qué hacemos? Esta guata se le amarra al árbol, se le hace este cinturón, aplicamos este cinturón aquí y esto impide de que la hormiga riera se le suba al árbol. Ellas llegan hasta aquí, se encuentran en esta guata y ellas se enredan ahí y no pueden pasar. Esa es una, formula, una forma de controlar eh, la hormiga riera sin necesidad de utilizar venenos y sin necesidad de matarlas. Espero que les haya gustado el, el video. Es una cosa muy fácil.